El tema de la batalla cultural está planteado en todos los, los foros, recientemente el foro de Sao Paulo se pronuncia con fuerza sobre eso y llama la atención incluso a los gobiernos revolucionarios diciendo que han descuidado la batalla cultural. Y esto es un problema que podemos encontrarlo ya en la práctica como un tema de falta de atención en la administración del tema cultural de parte del Estado. En el caso del Ecuador, esto viene de hace siglos, ¿no? Nunca ha habido una política cultural clara, por ejemplo, con objetivos, con metas que puedan ser medibles y, y que vayan mejorando la condición del trabajo cultural o del estadio cultural, si se quiere decirlo así, del país. Y eh, lamentablemente no fue muy diferente con la Revolución Ciudadana. Si bien la constitución 2008 plantea por una lucha que llevamos los sectores culturales por primera vez a nivel de constitución derechos culturales y obligaciones del estado vimos pasar olímpicamente los años sin que eso se cumpla eh, uno de los ejemplos fue la ley de cultura estuvo en discusión nueve años en la asamblea y no había quien eh, se apersone no es cierto del del tema porque eh, a nivel político es un tema que no está valorado, entonces los políticos que fueron como asambleístas de allá no tenían clara la película, no estaban en conexión tampoco con los sectores culturales y habría que decir también que desde los sectores culturales no se eleva realmente propuestas que tengan que ver con la administración pública de la cultura, ¿sí? muchas veces son reivindicaciones eh, pequeñas las que se plantean, entonces hacía falta que se, que se ponga una nueva línea de pensamiento que se llama gestión cultural ¿sí? la gestión cultural entiende perfectamente el campo y el quehacer de la cultura y también el de la gestión estatal entonces es capaz de plantear soluciones a ese nivel eso es lo que hemos venido haciendo nosotros con los colectivos con los que hemos tratado fuimos quienes plantearon el tema en la constitución Hemos planteado un montón de cosas para las leyes y ahora estamos peleando por su reforma, por ejemplo. Y creo, que, creo que se hicieron algunos acercamientos a, a, a un esquema que se pretendió manejar. Por ejemplo, tú tienes la presencia de, de grupos que se volvieron oficiales, digamos, del, del régimen, ¿no es cierto? Que con una canción social, por ejemplo, o, o cercana hacia, hacia la canción social estuvieron presentes eh, a lo largo de todo el, el, el, el periodo, pero nosotros planteamos y, y no nos alejamos con esto del, de la filosofía de la cultura que el, realmente la cultura está en el pueblo, ahí es donde se genera entonces si un gobierno eh, progresista revolucionario trabaja con el sector popular, por ejemplo uno de los grandes logros fue la liberación de la aftosa del ganado ecuatoriano a eso están ligados los sectores campesinos, que tienen una forma cultural. Pero, por ejemplo, no hemos escuchado el amor fino de la liberación de la Aftosa. ¿sí? No hemos escuchado el San Juanito de la Escuela del Milenio. Es decir, no se articularon los sectores sociales profundos con sus manifestaciones culturales a los logros sociales que se estaban realizando. Al contrario, el, el gobierno en ese caso se forró de un grupo... De, de artistas oficiales, digamos, con los que trataba de mantener siempre el, el, el mensaje que quería dar.